Señores, creo que el tema obligado del día de hoy es analizar los hechos que han estado ocurriendo precisamente en en violencia. Ustedes recuerdan que el pasado martes se estuvo llevando a cabo un enfrentamiento a disparo entre una banda llamada Los Menores, que tenían en sus obra toda la zona de la Ciénega y gran parte de la capital. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que llevar a cabo un enfrentamiento donde, Cuatro de ellos perdieron la vida, otros tuvieron que ser hospitalizados, pero dentro de los que perdieron la vida está el distinguido joven, eh, precisamente que, que correspondía al nombre de Miguel Ángel Cordero, alia El Bombo, Miguel Ángel Cordero, de apenas 20 años de edad, perdió la vida en este confuso incidente, para llamarle de esa manera, enfrentando a la autoridad en momentos que la autoridad acudió a la necesidad que tenía toda la comunidad de la Ciénega de que decían allí, dicen todavía algunos de los vecinos, que para poder los negocios operar tenían que pagar un peaje a la banda del bombo, mil cuatro mil pesos, para no ser asaltados a la hora que ellos decidan hacerlo. Las personas, para no ser asaltados en la calle mientras transitaban, también tenían que pagarle su peaje al bombo para poder convivir en la vida que lleva usted o cualquier ciudadano en una comunidad donde reside, en este caso, Las Ciénegas, Este joven pierde la vida en este hecho de este enfrentamiento de disparos. Pero si ustedes se dan cuenta, anoche, cuando ya su cuerpo fue trasladado a su comunidad, como dicen en el barrio, se estaba cocinando que ellos iban a llevar a cabo algún tipo de actividad. En el día de hoy, precisamente a primeras horas de la mañana, cuando inició el proceso de velatorio del bombo, para nadie es una sorpresa, mediante un acto fúnebre, envuelto en cigarros, eh, sustancias controladas, bebida, alcohol, juca, bate, y muchas cosas más, hierbas aromáticas que se pueden incluir ahí, se estuvo llevando a cabo este velatorio. Agradecer a nuestros amigos de Prensa Extrema que nos facilitaron ese video, como siempre. Señores el jefe de la banda de los menores, Miguel Ángel Cordero, precisamente el bombo, miren de la manera que se está llevando a cabo el velatorio, precisamente eso fue en el día de hoy, a primeras horas de la mañana. Observen cómo hay jóvenes ahí con unos cigarros en la mano que supuestamente nosotros no sabemos de qué, pero por la apariencia me dicen aquí los muchachos que eso puede ser un tabaco de hierba. Me dicen aquí, miren el equipo que está velando el cuerpo ahí del bombo si ahí a simple vista. Ustedes ven como alguna persona con cierto criterio o personas tal vez que pudiéramos decir que son representativos de la comunidad. Observen ahí lo que se ve en ese velatorio del bombo. Si me permitieran escuchar un poquitito, un poquitito, aunque sea poco, solamente de la música del tema que está sonando, que estuvo sonando en el día de hoy en el velatorio del bombo, escuchar un poquito, por favor, para yo tratar de cerrar ese comentario y ahí rápidamente, para que ustedes sepan, vamos a escucharlo, por favor. Eh, no se escucha muy bien porque nos facilitaron este video, pero como no solamente se escuchaba la música, sino algunas palabras descompuestas... Que decían los jóvenes que estaban en ese velatorio, como le dije, vasofón en mano, botella de romo de whisky en la mano, la cerveza para rociarla, miren allá cómo se ve un pote de romo, una jovencita se ve al otro lado con un tabaco en la mano, vamos a suponer que es un tabaco nada más, su respectiva juca, su respectivo vapes y demás. Señores, eso fue parte del velatorio. Ustedes saben qué dice la comunidad en momento que se llevaba a cabo este velatorio de bombo en el día de hoy. Mire, la comunidad de la barriada teme que en el entierro se convierta en una lluvia de tiro, ya que supuestamente familiares de hoy Oxiso buscaban venganza por el hecho que ocurrió, señores. Desde anoche se están planificando algo. Puede ser que se sea un tiroteo, esa muerte no se va a quedar sola en esa comunidad, manifestaron residentes del sector ante lo que fue el velatorio del bombo Miguel Ángel Cordero, conocido como el jefe de la banda de los menores en la zona de la Ciénega y el Distrito Nacional, la parte alta de la capital, que como ya yo he dicho, la comunidad vivía al grito porque los comerciantes, los cormaderos, las tiendas, un negocio he de esa ciudad tenían que pagar un viaje para poder operar, porque de lo contrario eran. Salarios. Este es el velorio, señores. Pregunto yo a todos ustedes, para hacer la pausa, ¿creen ustedes que en esta condición, que este sector, y esta banda de esos menores, no es eso, no ustedes?